8 de la noche, 8 de la noche con 25 minutos en Europa. Muy buenas tardes en el Perú a 2 de la tarde con 25 minutos en el Perú y en Europa, 8 de la noche con 25 minutos. El día de hoy, amigos, amigas, compatriotas, de todo cambia. Estamos al día jueves 23 de marzo y tenemos una invitada muy especial. Si ustedes recuerdan ese día nefasto para muchas mujeres que nos hemos sentido identificadas, para muchas mujeres que hemos eh, quedado no solamente impactadas a través de cómo eh, la Policía Nacional que debería proteger al ciudadano peruano, gaseó a una compatriota peruana de Puno, hermana Aymara. El día de hoy, Vamos a conversar con esta mujer valiente, con Edith Calizaya, a quien eh, ya la tenemos en contacto desde Puno para el Perú y para el mundo. Los peruanos en el exterior, Edith, estamos siguiendo muy de cerca lo que está sucediendo en nuestra patria y por eso queremos tener tu testimonio, por eso queremos darte las gracias, por eso te queremos mandar un abrazo a través de la distancia y conversar cómo viven las mujeres de Puno la pérdida de muchos de nuestros compatriotas a manos de este estado terrorista, cómo vive Puno las protestas, cómo viven las mujeres de Aymar, Aymaras este momento trágico para nuestra patria. Vamos a hacer la presentación de Todo Cambia y retornamos en breves, en breves segundos para conversar con Edith Calizaya. Representa a las mujer, mujeres eh, valientes, con coraje, con dignidad, mujeres aymaras, mujeres del Perú, mujeres con mucha guerra que sí nos representan, que sí le están poniendo el pecho para derrotar a esta dictadura encarnada eh, por Dina Boluarte, esta mujer asesina y miserable. Retornamos en breve luego de la presentación de eh, todo cambia noticias. Amigos, de Todo Cambia, el día de hoy tenemos a una mujer que ha demostrado mucha, mucha valentía, que ha demostrado ese amor de madre, ese coraje y esa dignidad que representan mujeres que todos los días construyen Perú. Pero que también hemos visto con mucho dolor como la Policía Nacional, sin ningún tipo de respeto a la mujer, sin ningún tipo de consideración, Empezaron a gasear no solamente a nuestras madres, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, así como los han matado, también han gaseado a muchas de nuestros compatriotas. Edith Calizaya, bienvenida a Todo Cambia, te saluda Manuela Bastidas, una mujer que está tratando también de dar a conocer lo que está pasando en Puno y en otros lugares de nuestra patria. Bienvenida a Todo Cambia, Edith Calizaya. Muy buenas tardes, hermana Manuela, y también como conductora, todo cambia. Muchísimas gracias por este espacio que nos dan a la prensa alternativa. Nosotros confiamos porque en realidad y en Perú no hay justicia. Mi nombre es Edith Lizaya, represento a la organización de mujeres Aymara Bartolina Sisa. Nosotros vivimos tan, ¿no? Nuestros corazones partidos porque han sido nuestros hermanos y hermanas de la región de Puno han sido asesinados, más de 20 personas y también han sido um, por el mandato de superior, han sido que crucen los soldados cuando nosotros estamos en marcha, han sido abogados, seis militares jóvenes que estaba sirviendo la patria. Entonces nosotros primeramente habíamos ido en mes de enero, fuimos el 18, estamos allá en Lima, 18 de enero, marchamos con un dolor porque nos partía, nos ponemos en el lugar de nosotros como madre, como hija, como mujer, como esposa en el lugar de esas mujeres. Entonces, lloramos y nosotros queríamos que haya justicia. Es por eso hemos viajado allá, a Lima, a buscar justicia para nuestro para nuestro pueblo, para nuestro país. No solamente en nuestro departamento han sido asesinadas en diferentes departamentos, Ayacucho, Arequipa, Ica, Andahuaylas, Apurímac. Lima, entonces en plena, en plena marcha nosotros hemos sido gaseados en primer, cuando viajamos, el primer bloque y han sido asesinados de igual manera un médico que estaba allí, ¿no? Entonces eso es la realidad que pasa con este gobierno nefasto, este gobierno golpista neoliberal imperialista, nosotros buscamos la renuncia inmediata en la sangre derramada, no puede gobernar más, ya basta de masacre, basta de asesinatos a nuestros hermanos y hermanas que han dado su vida sin motivo, tan solamente por buscar una justicia, tan solamente nosotros buscamos la renuncia de ella que renuncie. La solución para nosotros va a hacer la renuncia y que haya justicia para nuestros hermanos y hermanos. Y entonces nosotros viajamos el segunda vez más el, el primero de marzo, 2 de marzo. Estamos marchando allá en la capital, en la plaza de San Martín. A nosotros hemos viajado pensando porque no podemos dejar a nadie aquí en Puno, Perú, en nuestras casas. Nadie está, entonces nosotros tenemos que llevar nuestros hijos. Aquí en la región de Puno, a nivel latinoamericano, usted debe ver como por ejemplo Bolivia, Chile, Argentina. Ecuador, cargan en la espalda. En cualquier actividad estamos siempre con nuestros bebés. En la cocina, en la agricultura, en la ganadería. Nosotros siempre los llevamos a nuestros bebés. Edith, Edith, Edith un momentito. Escúchenme, amigos de Todo Cambia Bien. Noticias. Eh, antes de salir de la entrevista, he tenido la oportunidad de conocer al hijito menor de Edith Calizaya. Esta mujer, que como lo está relatando, es cultural el hecho de que estas mujeres, muchas de nuestras madres, de nuestras hermanas del Perú profundo, como Edith Calizaya, que representa a los pueblos aymaras, cargamos o cargan a sus hijos, no los dejan, no los dejan en un nido, no los dejan en un jardín, no pagan para que otra persona los cuide. Eso es cultural. Entonces, ahora, antes de salir, hemos visto la mejor manera de cómo entretener al bebé, al hijito menor de Edith Calizaya, para que ella pueda salir a esta entrevista. Por eso ha sido un poco la demora. Y hemos visto cómo Edith, ese día que fue gaseada, un 2, un 2 de marzo, ¿verdad? El 2 de marzo. Cuando muchos peruanos, a nivel mundial, esa imagen ha impactado como los policías empiezan a disparar a Edith Calizaya, que abre las manos. Yo quiero que me relates, Edith, ese momento que ustedes deciden viajar a Puno, se organizan para asistir a la marcha en defensa, de esas mujeres que están reclamando justicia por sus hijos asesinados por este gobierno de Dina Boluarte, por esta dictadura de Dina Boluarte, van a las marchas pidiendo justicia y pidiendo la renuncia. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Cómo se da este abrir tus brazos? Relátanos un poco, el Perú quiere escucharte, Edith, una vez más, toda nuestra solidaridad de corazón, de mujer, de madre, de hermana, de hija. ¿Cómo fue? relátanos un poco, Edith. Cuando llegamos a capital Lima, nosotros salimos con nuestros hijos pacíficamente, en las niñas, en los niños no agarrados de la bandera, bandera ubifala, bandera de la región, y hermanas así bandera de Perú. Estábamos marchando, la población del país entonces arrojó la bomba lacrimógena sin respetar a los pacíficamente nosotros y nos ha correteado con la bomba lacrimógena volvimos pensando todas las mujeres cargadas nuestros hijos pensando, nosotros nomás estábamos yendo las fuimos a nosotros nos va a regresemos hemos regresado y nuestros hermanas estaba detrás cuando yo corrí la idea de mí era llegar donde él abrazar y después decir por qué tanto represión nosotros tan solamente venimos a pedir justicia por tantos asesinatos ustedes son de una mujer han salido nosotros somos mujeres no tenemos nuestros bebés que no reprima más y después pasar y darnos una vuelta a la plaza de san martín en capital lima nosotros esa la plaza de san martín es de todo el perú no se puede atajar entonces nos gasearon me, si yo no hubiera esquivado, yo creo que hubiera caído quizás en mi pecho. Y no solamente uno, una vez ha sido, unos dos veces ha sido en emilando. Y después cayeron como lluvia la bomba lacrimógena por todo lado. Entonces las guaguas lloraban. Otro, por ejemplo, de mí estaba durmiendo mi bebé. Y el otro igual y las demás uh, niñas estaban despiertos. Y así las hermanas nos hemos despertado, dispersado, las mujeres. Yo me entré, había habido bombero me entré ahí dentro las otras señoras, igual la otra señora perdida, la otra, no sabíamos dónde está. Entonces recuperaron las guaguas y nos fuimos donde nosotros nos hemos alojado. Y ahí llegamos preocupados, tristes, porque más yo me preocupé de mis hijos. Y al llegar al día siguiente todavía nos damos cuenta por qué tanto represión, no hay justicia aquí en Perú y lloramos y lloramos y no nos deja marchar ni una cuadra, ¿no? Esos es, primeros días. Así estamos marchando y bomba lacrimógena a todos la mandaba, jóvenes heridos, varones y hermanas, ¿no? A, mí, a mi compañera al día siguiente, al otro día ya el policía estaba... Y el policía lo, lo puso bomba lacrimógena en la cara, y a la otra lo han empujado, era de tercera edad, y lo han fracturado la mano. ¿no? Entonces, heridos hay, hay que no, hay, no se visibiliza tanto. Todos nosotros, como Mujeres de Justicia, a nivel mundial, nosotros ya no queremos más masacre, no queremos ya más asesinatos, nosotros queremos vivir ¿no? tranquilamente. No queremos que nuestros recursos naturales que estén saqueado Nosotros vivimos con la agricultura, con la ganadería. Si sí, tanto estas empresas transnacionales se lo llevó nuestras riquezas y nos contaminado a nuestra madre naturaleza, con contaminación al agua, entonces los animales ya no es como antes, el pasto ya no crece, entonces, y esas cositas no queremos nosotros. Como pueblos originarios, la tierra es de nosotros, del subsuelo, y la tierra ¿no? es de nosotros. Aquí en Perú, eh, tan solamente dice, a nosotros nos pertenece 50 centímetros, más ya no, entonces esas cositas hay veces no cómo es posible que pertenezca al gobierno al estado si es de nosotros de nosotros es no entonces ya basta ya alta alto a la contrata a la ley no eso queremos hermano ustedes están escuchando a edith Calizaya esta mujer valiente que ahora nos nos cuenta no a través de supuestos, no a través de interpretaciones. Ella nos está contando cuál fue ese seño de abrir la mano e ir a abrazar a los policías y preguntar por qué tanta represión si ustedes también tienen una madre. ¿Por qué agreden así a las mujeres? Que ya no causen más dolor, que no causen más muertes. Lo que está diciendo Edith Calizaya. Edith Calizaya... Es presidenta de eh, una organización muy importante en Pono de las Mujeres Aymaras, Bartolina Sisa, y si ustedes la escuchan, eh, tiene clarísimas las ideas. Ellos están pidiendo no más saqueo a sus recursos, ellos están pidiendo respeto al medio ambiente, pero no en este momento de la protesta, sino secuencialmente como parte de su presidencia en esta institución. En este momento de la protesta, en la que ella, es, nuestra hermana Edith Calizaya, es gaseada por estos malos elementos de la policía nacional, es porque están protestando pidiendo justicia a los más de 20 muertos en Puno. Están pidiendo la renuncia de Dina Boluarte. Y por qué hoy día le invitamos a, D a Edith Calizaya, porque no podemos olvidar el rol fundamental de las mujeres. No podemos olvidar las muertes de nuestros hermanos en Puno y en otros lugares de nuestra patria. En este momento en el que muy calculadoramente otros están orientados a poner como agenda elecciones y se ve todo eh, un tinglado de que se están disparando liderazgos de acá, de allá, eh, para tener eh, visibilidad. Eh, a nivel del proceso de elecciones que en algún momento se dará. Este no es el momento. Empecemos a recordar lo que ha pasado hace menos de un mes, hermanos. Hace menos de un mes han matado a nuestros hermanos en el Perú y eso no se puede olvidar. Edith lo dice, no se puede seguir gobernando y nos queremos justicia. Edith, ¿qué sienten ustedes que una mujer como Dina Boluarte, esté en, al mando de toda esta dictadura, matando a hermanos, y que diga que desde sus primeras intervenciones, desde sus primeros mensajes, ella decía no entender. Ella decía... Mmm, ella no acepta que ha traicionado. Y ahora vemos cómo no solamente ha traicionado, sino ha mentido, es corrupta, es asesina, es una miserable que no representa a las mujeres. Y ella también dice, eh, no sé qué es lo que están pidiendo. Ustedes como mujeres, ¿cómo entienden, cómo toman este mensaje de Dina Boluarte? Hermana, como nosotros como mujeres no nos representan. Las mujeres tenemos una decisión porque las mujeres cumplimos nuestro, cuando uno habla en Aymara, decimos Aymara ma No, los Aymaras tenemos una sola palabra. Entonces a nosotros no nos representa, Él, ella nos hace quedar, creo que no es provinciana, ella Ella debe ser, uh, no sé de dónde, que no tiene sentimiento, voy a repetir, a ella tendrá hijos, yo creo que no sabe, no parto, no sabe llevar al bien y por ese sentimiento, por el mandato de las han asesinado a los policías a nuestro no solamente es pues en uno como asesinatos existe aquí en, heridos y todavía ante ayer está falleciendo dos semanas dos meses luchado por su vida un joven de 36 disparos ha tenido en el cuerpo y ha luchado por y no ha podido, no ha resistido y ha afinado, ¿no? Es, es del departamento de Cusco y eso a nosotros nos duele como mujeres. Y no hay veces como mujer, somos bien sensibles a lo que vemos, ¿no? Cuando escuchamos, vemos, lloramos, ¿no? Todas las mujeres. Es por eso se había viajado así con bebé y todo, si no se hubiera viajado, ¿no? Si no, no tendríamos sentimiento como ella, quizás miraríamos, así pasaría, pero ella no tiene sentimiento. Como le digo, no es provinciana, no sé qué cosas pensar, ¿no? Yo pienso que es utilizado por otros, como lo utilizan como títer, ¿no? Y algún día yo creo que la conciencia lo juzgará a ella, porque la conciencia, la conciencia no vas a mentir. Puedes mentir a la persona, puedes uh, decir a la gente que no es no, como ella sale no de todo le culpa al presidente. Yo puedo seguir diciendo que es presidente no ha sido vacado según a la ley no. Entonces él dice uh, responsabiliza a Pedro Castillo y Pedro Castillo si está cerrado en la cárcel cómo va a responsabilizar solamente están eso, hermana, nos han tildado primeramente nosotros que somos terrucos, terroristas, vándalos. De todo a nosotros nos han tildado, que somos grupetes y no le funciona eso. Somos financiados por minería ilegal, también son financiados narcotraficantes, ¿no? Y eso no le funciona ya dice que el ego morales nos está funcionando, por ese lado con muchos rojos está entrando la voluntad, bastundum uh, y entonces nosotros seguimos en pie de lucha, aquel Puno es totalmente seco es el paro, ¿no? Nosotros uh, seguimos en pie de lucha, una justicia, tenemos ese derecho como pueblos originarios reclamar nuestros derechos y respete la vida de los humanos. Entonces, pedimos a los uh, derechos interamericanos justicia, que no quede impune este, estos asesinatos que está pasando y en los muertos de nuestros hijos que tiene 19, 20 años aquí en la región de Puno y ha sido militarizado nuestros distritos, nuestras provincias. Por esa razón, nosotros pedimos justicia. Ella no nos representa como mujer. Las mujeres tenemos una decisión. También tenemos ese consecuencia. Somos a buenos educadores de nuestros hijos, hermanos. Qué interesante lo que dice. Las mujeres han decidido. No van a parar esta lucha. Siguen protestando. El paro es total. La paralización en Puno es total. Ahora le vamos a preguntar a Edith, ¿cómo se realizan estos días las actividades? Para que sea precisa, para que ustedes, amigos de Todo Cambia, sepan de que ellos siguen protestando, que ellos no han olvidado y no van a olvidar a sus muertos, que ellos están pidiendo justicia y la renuncia de Dina Boluarte, esta miserable asesina mentirosa y corrupta, es lo que ahora se evidencia. Ellos, eh, estas mujeres dicen, sí, nosotros educamos. Con el ejemplo, con el amor, hemos decidido, no vamos a olvidar eh, toda esta masacre de la cual ha sido objeto, pues, no solamente Puno, sino en muchos eh, lugares de nuestra patria. Edith, detallanos cómo están en estos días en Puno, qué otras protestas se están organizando, la gente piensa que ya se normalizó. Ahora todos están hablando de elecciones. Ustedes siguen reconociendo a Pedro Castillo como presidente. Ustedes no la van a reconocer a ella y siguen las protestas. ¿Bajo qué forma se está protestando en este momento en Puno? Nosotros hemos escuchado a ella, la señora Dina, decía cuando estuve presidente junto al presidente. Si él se va, yo también me voy, ¿no? ¿Por qué no se va? Y nosotros, ya lo dije hace rato, no vamos a olvidar la sangre derramada. Y no puede gobernar encima de los asesinatos. Y nosotros, los pueblos originarios, tenemos nuestras jilacatas, nuestras mamatallas, malcos, en nuestras comunidades, y todo las, como todos los pueblos originarios en el lugar que viven, detalladamente como por comunidad se turnan para trabajar al distrito de la pro, de las provincias hay lo que hacemos nosotros nuestro poste en cada provincia ahora pues, nosotros estamos pues no hemos uh, siempre nos churrano quinoa maíz y, y todo eso tiene ¿no? nosotros estamos preparados a morir de hambre nos faltará verduras sí, un día podemos solamente uh, traiga nuestra verdura y tenemos toda la también si hemos aguantado cuántos años de pandemia y eso no vamos a poder si sí vamos a poder no sé, iba, tiene que salir, no tiene que quedar y luchar a esta señora. No podría ser... Cara dura, tan... Ese corazón... Que tiene. No sé, yo me pongo en el lugar de... Es, dije, si yo me voy con el presidente, yo no hago. Si lo vacaron, como dicen, que vacaron. Y yo me voy lejos, ¿no? Entonces, ella no ha sido, pues, mujer, por esa razón hasta ahora. Entonces, nosotros responsabilizamos a la señora Dina y a los congresistas nefastos, a estos congresistas tan solamente han ido a representar al pueblo, dice, pero sin embargo fueron por interés personal, por interés mmm, económico, no por interés por el pueblo que necesita. Nosotros hemos confiado, esa confianza hemos hemos dado para que nos represente, para que por lo menos lleve nuestra voz, qué es lo que queremos como pueblos originarios, como las regiones. Y entonces ellos nos traicionaron y ellos, ¿no? Y entonces eh, tiene que haber una justicia para ellos más. Tampoco puede quedarse ¿no? con la señora Dina y junto con la con, la, con el Congreso que todavía, ¿no? Sacan leyes, decretan para que a nosotros nos masacren que nos dispare. Y a ellos no le dicen nada. ¿Quién le juzga a ellos? A la policía, tampoco. Y a ellos, el que hace ley para que nos masacre, ¿quién? Entonces, ya, pedimos a, a los derechos humanos interamericanos, hermanos. Esta es la palabra de nuestras mujeres que con mucha dignidad, que con mucha valentía están diciendo su voz, están protestando. Mujeres que a través de la historia han construido nuestro Perú, la historia del Perú y que no tuvieron la oportunidad de darles espacio en los medios de comunicación desde la capital. Estos pequeños espacios es para decirles a ti Edith Calizaya, permíteme que te tutee, lo hago con mucho respeto. Ustedes no están solas, que igual que ustedes, hay muchas mujeres en los peruanos en el exterior, en nuestra patria, que las respetan, las admiran. Ha dado un gran ejemplo. Si hemos podido soportar dos años de pandemia cerrados, no vamos a poder soportar, dicen nuestros pueblos aimaras, no vamos a poder soportar uno, dos, tres, cuatro meses hasta que vaya esta dictadura. Comeremos papa, cancha, eh, quinoa, tuno, oyuco, machoa. ¿Quiénes no hemos comido ello? Sí hay mucha fortaleza, sí hay mucha dignidad. Y ellos están diciendo, hemos elegido a congresistas para que nos representen, pero ellos han ido por sus intereses personales. Nina a volver, te escucha lo que te dice una mujer que representa a los pueblos aymaras, a través de esta organización que nos va a decir de Bartolina Sisa. Ella sí tiene legitimidad de Dita como muchas otras peruanas que están legítimamente protestando. Te dicen, no seas caradura, te han dicho. No seas caradura, Dina Boluarte. Ten un poco de, de, de amor propio y renuncia. Estás hasta el cuello con la sangre de nuestros hermanos, con tus actos de corrupción, con tu financiamiento ilegal para tu postulación. No has cumplido tu palabra. En un lugar donde en el Perú, en muchos lugares de nuestra patria, la palabra es ley, es sagrada. Es, de, es decir, yo cumplo con mi palabra, es tener honor. Tú no lo tienes, Dina Boluarte. No lo tienes. Pero también nos manda un mensaje muy directo y claro, Edith Calizaya. Nosotros tenemos presidente, dice. Y por eso yo le voy a preguntar, Edith Calizaya, ¿qué opinas cuando hay muchos otros que están convocando a elecciones y alistando sus candidaturas? Ustedes, los pueblos aymaras, ¿qué opinión tienen de esto? Que algunos, zamarros de la política, oportunistas de la política, dividores de la política, ya se alistan para candidaturas. Y hermanos y hermanas de Europa, de todos los países que están viendo este canal, Manuelas Bastidas, todo cambia. En La verdad, nosotros aquí, como pueblos originarios, estamos en pie de lucha, Todavía no estamos pensando ser candidatas ni partidarios. Nosotros siempre hemos, estamos con eso, tener nuestro propio movimiento de los pueblos originarios, realmente que nos represente un hermano común o bien una hermana como nosotros. Que tenga ese sentimiento hacia, hacia, los, hacia los pueblos originarios, y hacia, hacia la ciudad y al campo que tenga ese sentimiento hay que ver cómo es que de dónde viene a dónde va y a dónde quiere ir y eso tenemos que ver ya tenemos que analizar basta de engaños basta de traiciones en el momento de elección hasta se ponen pues nuestros trajes típicos tan solamente cuando ya hay elecciones la señora en algún He visto a la señora cuando era candidata con su tarjetita. No lo utilizan y eso no podemos permitir. Ya. Basta de engaños, basta de traiciones. Nos han traicionado desde antes. Nuestros abuelos han sido golpeados, asesinados. Ahora, en la actualidad sigue pasando con nosotros. Nosotros buscamos una justicia para nuestra generación, para los futuros que vienen para eso tenemos que salvar a Perú, hermanas y hermanos. La verdad, digo de todo el corazón, me duele por ver a mi Perú de así tantos asesinatos que ha hecho. Y nuestros hermanos jóvenes profesionales han fallecido, han sido asesinados médicos, estudiantes, hasta niños y mujeres golpeado por los policías y niños golpeados por los policías y eso no se visibiliza hermana y es por eso pedimos justicia y no nos no nos vamos a quedar en pie de lucha somos mujeres originarios a nivel del perú muchas nacionalidades y muchas muchas maternas como chipio aguacón Quechua, entonces más de estas lenguas tenemos y eso tenemos que luchar nuestro propio movimiento para que nos traicione estos partidos políticos de, uh, capitalistas que nos manejan. En cuando lo utilizan a otros, ya es, habrá pues unos cuatro sin que está preparado a los partidos políticos. Otra mentalidad. Otro gana con la misma. Por esa razón, nosotros tenemos que tener un movimiento político que sea de nosotros, hermanos. Escuchen, escuchen amigos que hacen política desde la capital. Los pueblos aymaras están diciendo, vamos a sacar nuestro propio movimiento. Movimiento de los pueblos originarios para participar en los procesos electorales, para que no vengan a utilizarnos solamente nuestros trajes típicos, porque vemos cómo se ponen el chullo, el sombrero, la yic, ya la falda y todo, y hablan quechua y comen su comida y se sientan al lado de nuestros hermanos cuando quieren los votos pero luego te disparan, luego te votan, luego no te escuchan, luego te ignoran. Esa ha sido la conducta recurrente, permanente, siempre, de estos políticos mafiosos que han vivido de la política y eso no se puede permitir más. Es momento que tengamos dirigentes que conozcan la realidad de nuestra patria, que conozcan la realidad de sus provincias, de sus regiones, en ese parlamento no puede estar constituido solamente por gente blanquiti de la capital, los mismos de siempre. ¡Basta! Tiene que estar por gente que sepa su agenda, que no quiere que le contaminen sus aguas, que no quiere que le roben sus recursos, que no quiere que le tengan en la postración absoluta. Eso es lo que están pidiendo. Y eso significa que han tomado y están estas marchas, esta protesta servido para la toma de conciencia de que ellos tienen que participar en las decisiones políticas en la conducción del Estado. Porque si vamos a seguir dejando en manos de mafiosos, en manos de la derecha, estamos perdidos. Cualquier otro presidente que llegue con ideas favorables al Pedro va a ser, al pueblo va a ser macado. Va a ser retirado porque no se ajusta a sus intereses de la derecha. Edith, por favor, voy a leerte algunos mensajes que te están mandando muy rápidamente para que sepas que te están viendo, te están escuchando y te mandan muchos, muchos abrazos. Dice Gladys Cárdenas, muy de acuerdo contigo, hermano Manuel Bastidas, impecable. Gracias, gracias, Gladys Cárdenas, tratando de... Lo que estoy tratando de hacer desde todo cambio es mantener... No solamente en la noticia, aquellos hermanos que se la han jugado, no solamente sacando primicias o compitiendo con nuestros otros hermanos, a los cuales saludo a los alternativos, a los medios alternativos. No hay que olvidar a los hermanos que han puesto el pecho, hay que sacarlos constantemente, porque la mente es frágil. Los peruanos nos olvidamos muy rápidamente y pasamos la hoja. No, señores. Hay que convocar a estas mujeres, a estos hombres que han perdido familia, que están exigiendo respeto a su voto, que están exigiendo justicia y que le están diciendo, con asesinos no se dialoga y tienes que renunciar. Le están diciendo, cara dura. Ese es el grito permanente. Que no hayan protesta no significa que se haya olvidado. Y desde todo cambia toda nuestra solidaridad, edita a ti y a todo el pueblo heroico de Puno, todo el pueblo de Ayacucho, de, de, del sur, Arequipa, de la región centro, en cada uno de los lugares donde haya una persona que esté dispuesta a seguir protestando para que esta dictadura acabe todo nuestro respeto y solidaridad. Rosario, Pajuelo, eh, gracias por estar. Víctor Mendoza, muchas gracias. Saludos, dice, y los mejores deseos causa un Perú. Gracias, Víctor, porque siempre estás eh, permanentemente al, a, a, atento a los programas. Eh, Miguel So dice, eso se llama verdaderamente una madre. Eh, muchas gracias a las hermanas Aymara, son luchadoras, aguerridas. Un ejemplo para nosotros, la verdad, valen un Perú. Ayaya, compatriotas aymaras, valientes, solidarios, honestos, ved venes. Perú despertó en conciencia. Muchas gracias, Perú despertó en conciencia. Siempre estás atento a los programas de Todo Cambia. Gracias por la entrevista a la hermana Edith Paisana de Puno. La madre de Puno no dejan a sus hijos. Los llevan siempre con ellas a donde sea. Saludos cordiales. Perú despertó en conciencia. Solidarios. Las mujeres de Puno son aguerridas y solidarias. Eh, se indignan por la actitud cobarde de estos policías. Elizabeth Quispe, siempre hubo racismo, pero ahora está más claro. Los policías racistas inhumanos. Berta Cajaguaringa, saludos a nuestra hermana Puneña, ejemplo de mujeres valientes. Eh, Elizabeth Quispe, tan solo por ser de provincia y llevar apellidos autóctonos del Perú profundo, hay un trato diferenciado. Es lamentable que haya extranjeros disfrazados de policía, matones. Es una transmisión de quinto poder. Un chamo de policía estaba reprimiendo a mujeres en una de las últimas marchas. Levedez fuerza al pueblo originario del Puno, de Puno, luchadores, y a seguir su ejemplo. Gabriel Reyes. Eh, por 200 años el gobierno ha terruqueado a los pueblos originarios olvidados para callarlos, oprimirlos y saquear nuestras riquezas naturales del oro, plata, litio, etc. Levedev, en realidad los pueblos originarios son los verdaderos dueños de la tierra de América desde Canadá hasta Argentina. Saludos desde Australia para Edith Calizaya, Jayaya hermana, Jayaya. Los pueblos originarios siempre sufrieron discriminación. Te mandan muchos saludos. Este programa llega a muchos espacios, Edith. Mm, dime, eh, ¿los pueblos originarios están tratando de organizarse aparte de las protestas para realmente organizarse a través de un movimiento para que una eventual... Eh, adelanto de elecciones, participen. Ahora sí no van a confiar en uno de Lima, en uno de la ciudad, sino pueblos aymaras tienen que estar en el Parlamento y en el gobierno Edith Calizaya. Estamos uh, haciendo pie de lucha la renuncia más que todo, la justicia. En este momento Eso la es. renuncia. Eh, la renuncia, después de la renuncia... y. La, porque aquí, en, como pueblos originarios, somos una sola palabra cuando nos reunimos nuestros mamás. ¿Cómo toman la decisión campos? las mujeres? ¿Cómo toman la decisión las mujeres Aimaras? Cuéntanos un poco para que el pueblo, para que nuestros seguidores sepan, eh, van a una reunión, debaten, asumen un compromiso, lo escriben en un acta. ¿Con ¿cómo, cómo eso? Solamente, como decimos siempre, la palabra. Tienen un peso y, y responden a un honor. Dime, Edith, cuéntanos un poco. En otras comunidades, en diferentes, en la zona sur, de, ¿no? tenemos nuestros, a, lo que decimos, más comunidades. En seguida vienen y Gilacata, son tenientes gobernadores. Y, y de ahí vienen los patronatos, lo que dicen patronatos es uh, APAP, ¿no? de, de las escuelas primarias y secundarias. ¿no? ¿No? También tenemos presidenta de vaso de leche, presidenta, o como comedores populares. Una vez tomamos nuestra agenda, tenemos una acta, levantamos la acta y tiene que ser esa acta no se pisotea, no podría conversa. si decimos mañana es reunión a las 5 de la mañana tiene que cumplir y es la acta, allí en nuestras comunidades, nuestros presidentes aquí en zona sur del es, tenemos puro presidentes de las comunidades a nivel digital dentro de ese distrital tiene un presidente distrital, un ejemplo estoy poniendo entonces tiene así ¿no? sus presidentes, presidente de las comunidades, tenientes, gobernadores, tenientinas, no representa, otros dicen, ¿no? Representa al gobierno, no, sino que ha habido desde antes nuestros tenientes. Los tenientes, tenientinas, es en realidad cualquier cosa que se hace, y eso ve, ¿no? La comunidad está viendo qué es lo que está pasando. ¿no? Hay un conflicto en un hogar, ve pues, ¿no? Quién está mal o bien quién o la mujer o el varón y entonces según a eso ellos ya lo ponen su sanción no que hacer un trabajo comunitario o bien qué cosa tiene que hacernos y eso es no entonces las mujeres siempre la autoridad aquí el presidente de la comunidad teniente gobernador gobernación de sur del Perú es par no pueda mujer solo o bien un varón solo un de qué significa el varón si muere tiene que pasar con su hermano con su hijo y también el varón cuando fallece o bien es soltero igual con su mamá o bien con su hermana no y eso es la realidad en nuestros usos y costumbres es diferente Ahora de nuestras autoridades se ve muy claramente sus ropas originarias como autoridades. Tiene, no ven o de otras regiones como vieran que fuera una organización, pero no, esos son los autoridades originarias, autoridades que nosotros respetamos, ellos tienen el mandato de toda la comunidad, de todos los distritos, hermanas. Interesante lo que nos está señalando. Eh, ¿cuántos, mm, ¿Cuántas comunidades eh, dilo una vez más, cuántas comunidades originarias existen en Puno? ¿Cuánta población estamos hablando? Eh, en números más o menos, danos a conocer, eh, este, Edith, un poco detállanos la organización de eh, aparte de los cargos, obviamente que son importantes. ¿De cuánta población organizada tenemos en Puno? Las organizaciones que existen aquí en Perú, varias organizaciones, o las organizaciones de mujeres con diferentes nombres y organizaciones, de trabajadores, sindicatos, hay transportistas, comerciantes. Aquí en Perú, aquí en Puno, somos... Tres naciones, diríamos, ¿no? o bien tres lenguas hablantes. Aymara, Uro y Quechua. Entonces, la zona Quechua, la zona Aymara que tenemos aquí en la región de Puno, es provincia de Chucuito, Collao, Puno, Mo, Huancané, Chucuito, Yunguyo, son seis provincias. Y en Putina hay mitad de Quechua y mitad de Aymara, ¿no? Entonces, aquí en la capital de Apuno, aquí ya como ya como es capital, vivimos quechuas y aymaras ¿no? Entonces nosotros somos, por ejemplo, en, en la provincia de Chucuito tiene, aquí en Puno, tiene 13 provincias, siendo 10 distritos en la región de Ciento 110 distritos. Más o menos, ¿cuánta población estamos señalando en estas seis provincias, eh, entre estas provincias aymaras y en estos distritos? Más o menos, ¿cuánta es la población? ¿Sabes? Ay, no te puedo decir, decir exactamente. Okay. Exactamente. Uh -huh. Sí, exactamente no puedo decirle, pero es uh, cerca de 200 mil o más, no, no te puedo decir, hermana. Más de eso. 200 mil. <risa> ok. Edith, no. eh, las coordinaciones que vienen haciendo en este momento, ya estamos a 23 de marzo eh, del 2023 con las autoridades, con el gobernador, con el alcalde de las principales provincias, es que va a continuar las protestas. ¿Qué acuerdos se han tomado últimamente para afrontar estas protestas? Todavía no tenemos una reunión regional recientemente están convocando a las autoridades, porque tenemos uh, hay autoconvocados que ellos están llamando a esta reunión. ¿Qué vamos a hacer frente a esto, no? Por el masacre a las provincias que ha pasado con Yao provincia de Chucuito fue militarizado acá en la región de Puno. Vamos a hacer un acuerdo recién todavía eh, están convocando los autoconvocados nuestros hermanos y hermanas. En relación mmm, a la huipala, ¿qué nos puedes hablar tú? ¿Cómo se han sentido? Ha habido un congresista que ha ofendido a la huipala y lamentablemente nos representa a los peruanos que vivimos fuera del Perú que nosotros les pedimos las disculpas porque este mal elemento congresista de fuerza popular pues ha ofendido un símbolo en las cuales ustedes también se sienten representados como miles y miles de peruanos qué sintieron qué significa la wipala para Puno, para los pueblos originarios para nosotros nos, eh, la bandera nos representa la bandera wipala es de los pueblos originarios, es un símbolo de todo, oh, representa a nuestra madre naturaleza, nuestros recursos, hídrico, toda forma de vivir ahí está, ¿no? Representa eso por los números, pero nos representa, no podría ser otra bandera, es el respeto para nosotros, ojalá. Cuando dijo, oh, es que no conoce, pues conociera, quien no hablan del de Chifa, y eso nos representa ¿sí? a nivel, uh, ¿no? La y otros pueblos originarios, y en otros uh, países, por ejemplo, acá, pueblos originarios, ¿no? Y otros, países hermanos y hermanas está también otros países. no nos representa. Nuestros hermanos está en Canadá, Italia, hay otros. Entonces jamás nosotros que falte respeto a los originarios. Le ha dicho a Lizar Saburú, ignorante, y eso es lo que eres, Lizar Saburú, eres un ignorante sobre la cultura de los pueblos originarios, sobre el, eh, la historia de nuestra patria, sobre el Perú en su conjunto y todo lo que eso significa a nivel cultural. Eh, bueno, ¿qué se le puede pedir a un ignorante que ha llegado por azares de la vida y del destino a este espacio de representación? Eh, en el Parlamento, ¿no? Es un pobre y triste ganapán. Eso es lo que eres, Lizar Saburú. Siempre lo he dicho y lo voy a sostener. Erika Lizay, un, hay un informe que han señalado de que no van a permitir que se saque el litio de Puno. ¿Hay algún acuerdo sobre ello? ¿Cuál es la postura? ¿Cuál es la decisión que han tomado? Con respecto a la extracción de diversos recursos y en especial de litio en Puno como actos de protesta. Nuestro, no queremos que se saque ninguno, es si cuando concisionaran, cuando explotaran, va a contaminar el medio ambiente, a nuestra madre tierra. La madre tierra representa a nosotros, la madre tierra nos alimenta a nosotros y a los hijos y a los pueblos originarios. No podría estar ya saqueado una vez más, explotado. Nuestra madre naturaleza se respeta. Tal como es como un ser humano, nuestra madre naturaleza, basta de estar golpeando, va saqueando nuestras riquezas. Nuestro litio es de Perú, es de Puno no tiene que ser saqueado la tierra en la tierra que vivimos es de nosotros originarios nosotros somos autores de nuestro dios eh, luego de esta mmm, de esta foto que recorrió todo el mundo de este video donde te agreden donde tú has, eh, te has convertido en ese símbolo de esa mujer valiente de ese, ese símbolo de esa mujer con coraje. Eh, ¿La policía te ha hostigado? Te, está, ¿Te ha abierto alguna investigación, Edith Calizaya? ¿Has denunciado? ¿Cómo, cómo, cómo va ese tema? ¿Te, ¿Te están hostigando? ¿Te están siguiendo? ¿Te están reglando? Porque hemos visto, hermanos, como inclusive sin ningún tipo de respeto, de este último hermano que ha muerto después de dos meses de una cruel agonía producto de más de 30 perdigones en el cuerpo, la policía, en un acto total de rechazo desde estos espacios y desde todos los espacios posibles, ha ido y se ha puesto, se ha, um, se ha colocado delante del domicilio de, de, de este hermano que estaba siendo velado como un acto de amedrentamiento, si eso hacen, si eso no tienen respeto por los muertos, imagínense ya, esto es propio una dictadura a la que estamos, no hay democracia en nuestra patria. ¿Te están siguiendo? ¿Te están acosando? ¿Te, está, ¿te han abierto alguna denuncia? Cuéntanos un poco. Todavía... No. Uh, los los congresistas sí nos ha difamado que ni los animales se exponen a su hijo no algunos dice machete y los congresistas hablan no y, y yo sé que estoy perseguido ¿sí? muy bien y ya pues no yo lo responsabilizaré a la señora Dina cualquier cosa que me pase soy madre de familia yo no tengo yo no he venido a Lima con mi arma, con nada, ¿no? Por lo menos nuestra, en la, nuestra cultura vemos nuestra guaraca, nuestra oragua, es nuestra defensa, pero... Y eso no hace nada, ¿no? Ni eso no he llevado. Si hubiera llevado, quizás me hubiera dicho, pues, armas, letales y... ...las tumbum me hubiera dicho, ¿no? Entonces, de ese lado también nosotros, ¿cómo es posible que nos diga eso? que es el costumbre en nuestra cultura. Nosotros siempre hemos pastado con nuestro nuestro guaraca con los ganados cuando vayan ¿no? con, eh, con la guaraca hacemos regresar a los ganados y eso es, ¿no? Entonces eh, Sí. Sí hay policías camina cuando estoy por mi lado, no me dicen nada. Yo no hice nada mal. Tan solamente fuimos sin nada y por qué tendría que estar siguiéndonos, pero como no respeta, por el mandato esta señora Dina, no son policías, pues, de, de nuestros pueblos originarios. ¿Cómo es que nos ha enfrentado con nuestros hijos militares por el mandato de los, de los superiores? Mira, nosotros hemos visto en, en otras oportunidades, me acerqué al policía y le dije... ¿Por qué nos haces esto? Somos tu hermana, somos tus tías, usted uh, tiene una madre, le dije, ¿no? Mira, tenemos nuestros hijos, hemos venido en voz de protesta por una justicia, ¿no? Y el policía se llora, hermanas Pero yo le vi un arroz así blanco, me empuja, ¿no? Me empuja, pero el otro así nomás, ¿no? Y ah, me acuerdo en Lima, cuando marchamos, otra vuelta después del 8 de marzo, el 9 creo que ha sido, ese día hasta un punto hemos llegado a un parque, después nosotros ya tenemos, ya nos vamos y va a disparar otra vuelta ¿no? a los niños, no queremos exponer más a la bomba lacrimógena. Hemos venido, el otro policía así sigue con cámara, nos ha sacado foto y nos ha filmado y yo le dije, no, no estamos haciendo nada, ¿no? Y nos hemos bajado y el otro con reujos uh, nos señalaba, pero no lo entendía. Yo creo que es hijo eh, de nosotros y cuando es mandato de los superiores, claro, obedece al mandato superior por su trabajo, yo creo, nuestros hijos. Y esto nos señalaba, ¿no? Con, eh, con ojos, pero y el otro atrás venía unos cuatro policías, cinco policías, sí venía a tantos policías hay manda para que nos reprima. Entonces, cuando nosotros bajamos con la delegación de mujeres que tenían hijos, y ahí nos ha filmado, ¿no? Y ese momento dije, ¿qué hemos hecho, no? ¿Qué hemos hecho? No tenemos nada. Hemos venido, ya tenemos miedo al policía que nos ha reprimido. La verdad, hemos tenido miedo por nuestros hijos, por nuestros, son pequeños, por eso. Si no, pues, lo damos nuestra vida, o... lo han asesinado. Ya más podemos pero si tenemos un pequeño a ellos no lo podemos hacer que que hagan ¿no? otra vuelta queremos por ese lado nosotros nos fuimos pero eso sí nos ha hecho hermana y entonces también no porque nos ha firmado no nos... esa es la voz esa es la voz de nuestras hermanas aymaras de nuestras mujeres que vemos dolor en sus palabras, pero dolor porque han matado a sus hijos, porque las han tratado, como dice, a través de las expresiones racistas de estos congresistas, las han llamado que son peor que animales. No, señores, tienen mucho más sensibilidad humana, social, que muchos de los que están en el Parlamento en este momento. Mucho más de aquella Dina Volvarte Cegarra, que no se para ante nada, que no se eh, conmueve ante el dolor, que no se inmuta ante la sangre y ante tanta muerte. Esta es la voz de nuestros hermanos que están reclamando justicia, una justicia en la que el Ministerio Público y el sistema judicial hasta ahora... No tiene ningún investigado menos eh, encarcelado con prisión preventiva por tantas muertes en nuestra patria. Una justicia que responde a algunos con celeridad y a la gran mayoría de mafiosos los tiene como intocables. Una justicia... Adelante, hermana. No lo he... Hermana, no lo he acabado, lo que me preguntó, yo no denuncié. ¿Se puede confiar al Ministerio Público, a la Comisaría? Si es uh, mandado, todo es mandato de la señora Dina. Todo hay injusticia que hay en Perú. No hemos denunciado, sino eh, solo se hizo, vemos las redes sociales. Y agradecemos a todos los medios, a las prensas alternativas. Eh, adelante, Edith, adelante. Mujeres, eh, que nos disparó. No solamente eso, ¿no? Tantos hermanos han sido golpeados hace, hace rato, dije, golpeados, golpeado. mujeres, varones. Igual. Nuestra hermana Edith Calizaya está dando a conocer Era. todo lo que han sí, sentido. Pedimos justicia. Dinos, dinos, dinos nuevamente. Sí. Ha habido un pequeño corte, pero continúa, un, alza un poquito la voz Edith Calizaya para poder eh, entenderte mejor, escucharte. Le decía aquí en Perú no hay justicia, justicia, cuando los que tienen dinero, para eso es justicia. Muchos, muchos nuestros hermanos y hermanas están encarcelada injustamente. Vamos a decir, por ejemplo, ahí está eh, Alan García, Toledo no han sido encarcelados ellos no se fueron del país a, a, a Ollanta ha estado un poco pero nuestro hermano provinciano es Pedro Castillo que hemos elegido está encarcelado no injustamente todos los capitalistas que tienen todo eso ellos gana, pero sin embargo nosotros no. Aquí en la justicia, por ejemplo, siempre hemos visto cualquier cosa que pase. El Ministerio Público nos dice, prueba, ¿no? Cualquier cosa, o bien difamación, o bien golpeos, o violencia pasa y van. Hay experiencias que nos nuestras mujeres y otros hermanos relatan. Dice, ¿dónde está? El, el testigo que ve ya no puede testificar porque ellos piensan que se va a involucrar más, ¿no? Y entonces, ahora, hay filmación, hay grabación, mientras en el momento que tú estás caminando, que te ah, golpean o te maltratan, ese rato no vas a filmar, pero no vas a grabar. Y entonces, y esas cosas, pide es un poco difícil, y así se archiva los casos. Por ejemplo, en mi caso, en el año 2013, he sido golpeado, o golpeado, de un varón, no, que nosotros estuvimos viniendo con mi mamá, pero no sé, estaba mareado el caballero. Yo sin embargo no tenía dinero, tenía cientos soles y me desmayaba de la cabeza que me había roto, ¿no? Me había, ahí tenía también su esposa, estaba, los caballeros, no sé, sí, yo no sé qué lo pasó al caballero, ni lo conozco, ¿no? Y entonces, cuando denuncié, yo no tenía plata. Y me decía, tú, no sé, me decía, filma yo, ese rato no hay, pues no. Y la familia contra mí, porque estaba con mi mamá y a mi mamá más golpearon. Y se archivó, y no tenía plata para tomografía, médico, legiste ese rato. Y así se archiva los casos, hermano. Y entonces, y el varón que me, eh, me rompió la cabeza, ya pues no, y esto no le reclamé nada, así se quedó. Tan solamente yo digo la justicia divina que dirá, ¿no? A veces esas cosas pasan, yo no tengo por qué hacer daño a nadie y no lo hago daño a nadie. Solamente aquí nosotros pedimos justicia. Si no habría estos asesinatos, no habría sangre derramada, ¿por qué teníamos que estar en grima nosotros? Aquí normalmente con nuestras, nuestras actividades, lo que hacemos, por lo menos nosotros día a día trabajamos. Otros, otras mujeres tienen que levantarse una de la mañana, dos de la mañana, cocinar, y ir a su, a su trabajo, ¿no? Y otros en las comunidades que viven igual manera, hacer su chacra y ir a la, a la agricultura. Eso es la realidad. Y nos dice vagos, ociosos, la discriminación, el racismo es fuerte aquí en Perú, aquí en Lima. Entonces, cuando nosotros vamos, vayan a tratar vagos, vayan. Y nosotros decimos vagos, nos preguntamos, ¿no? Nosotros tenemos que sudar la mano para conseguir un sol, ¿no? Como aquellos ministros que ganan 30 mil, 15 mil, uh, en el Ministerio de, eh, del Interior, ¿cuánto trabajo? Y entonces, ¿qué podemos hacer los pueblos originarios? Y eso sí, si de ellos depende, si no hay justicia, y es por eso lo pedimos a, a los derechos internacionales, a los derechos humanos. Gracias por esta entrevista, gracias por, por para que se visibilice este maltrato, estas injusticias que pasan hacia las mujeres originarias, a los, a los pueblos originarios, hermanas y hermanos, de todo los países del mundo queremos el apoyo de ustedes, queremos que haya esta justicia para nuestros hermanos que han caído. Yo nosotros decimos ellos han dado su vida por Perú, nuestros hermanos, nuestros jóvenes, nuestros niños, niñas, y tantos cientos de heridos que están sufriendo aún. Una de ellas todavía o su hijo murió, y después su madre después de eso, al ver que lo asesinaron, también no, es la triste realidad que pasa aquí en Perú. Ese dolor nunca vamos a olvidar. Queremos dejar paz para nuestro Perú. Alma, justicia, pedimos, justicia. dio una vez estar más asesinatos más, más militares disparos ya no queremos hermanos, hermanos y hermanos ayúdanos que justicia los que han hecho estos y estos lo que nuestros soldados nos todo, con policías y militares Va a servir a la patria nuestros hijos por parte y también nuestros también policías de los pueblos que nos enfrente y eso es lo que nos hermano Gracias, más hermana. Manu... Gracias a ustedes, Edith Galizaya. Gracias a ti, Edith Galizaya. Gracias a ti y a cada una de las mujeres que nos han dado tremenda lección de valentía. Esas lágrimas, esas lágrimas son de indignación, de rabia, de dolor por tanto racismo, por tanta masacre. Esas lágrimas no son de cobardía, esas lágrimas son de mucha valentía, Edith, lo tomamos así, toda nuestra solidaridad. Exprésales a través tuyo, les expresamos a nuestras mujeres en Puno. Este espacio está cuando tú lo solicites. Cuando tú tienes mi número telefónico, me llamas y me dices, Manuela, vamos a salir tal día y yo voy a estar ahí. No pido ninguna otra, no, no pongo ninguna objeción porque hay que seguir dando voces a los que han estado luchando, porque las protestas se habrán acallado en las calles y en las plazas, pero los medios alternativos tenemos la obligación moral de seguir sacándolos, de seguir visibilizando, de hacer que estos medios sirvan para decir si sí, hay personas que han perdido una madre, un hermano, un hijo, un padre, que han sido gaseados, que han sido maltratados por esta justicia, por este gobierno, por estos medios de comunicación que callan la verdad. No podemos, no podemos pasar rápidamente la página y estar en modo elecciones. No podemos estar en modo electoral. Tenemos que seguir calentando las redes para que se sepa lo que realmente ha pasado en estos dos meses, tres meses de absoluto masacre de parte del Estado peruano. En un momento en el que decimos estamos en una dictadura ustedes están viendo a Edith Calizaya y ha señalado el por qué continúan en protesta por qué Puno sigue paralizado porque se sienten ofendidos, dañados y esa indignación queremos que sea la de todo el Perú la de todo el Perú de todo aquel peruano moralmente se tenga que indignar ante una dictadura militar que tiene las manos manchadas de sangre y que el sistema judicial no hace justicia por los tantos muertos, que el Congreso los está blindando, los medios de prensa los están silenciando, pero que existe ese dolor, que existe esa rabia, que existe esa indignación. Estamos viendo en esas lágrimas de mucha valentía, mucha fuerza, Edith. No los vamos a olvidar, no los vamos a dejar solos. Sigamos haciendo incidencias de lo que está pasando en nuestra patria. El dolor de esas madres que han perdido a sus hijos tan jóvenes también es el dolor de miles de madres que estamos fuera de nuestra patria y que hemos visto cómo han tratado y maltratado a nuestros hermanos peruanos en muchas regiones. Pero Puno sigue luchando de pie, sigue protestando. Edith, dale tus mensajes a los peruanos en el exterior. Queremos escuchar ese mensaje de esa mujer guerrera, de esa mujer fuerte, de esa mujer aymara, de esa mujer que nos está diciendo, hermanos del Perú, indígnense. No acepten esta dictadura. No pasen la página y se pongan en modo electoral. Tenemos que seguir haciendo incidencia para no olvidar a nuestros héroes que han caído a manos de ese terrorismo de Estado en nuestra patria, el Perú. Adelante, di tus palabras de despedida, y vuelvo a decirte mis respetos a ti y a todo el pueblo Aymar, a todas las mujeres del Perú, a todos los hombres valientes que están jugando salida por nuestra patria hasta que se vaya, Dina Boluarte. De ahí para adelante será otro el momento, otro el escenario en el que se discuta. Pero hasta que se vaya Dina Boluarte, es imposible ponernos en modo electoral. Ese es mi punto de vista. Adelante, Edith. Está bien. hermanas y hermanos de Perú, sigamos en pie de lucha por una causa injusta por nuestros hermanos caídos y por la defensa de nuestros territorios, por la defensa de nuestros recursos naturales, porque nosotros vivimos de la agricultura, de la ganadería. Sin la agricultura no estaríamos alimentados hacia la ciudad, Lima no sería Lima cuando no habría alimentación de nuestra madre naturaleza. Por eso les ruego, la capital de Lima, levántense, hagamos... La unidad de todos los departamentos tiene que renunciar la señora. Le pedimos la renuncia urgente, e inmediata a la señora Dina, por tantos caídos que hemos tenido, más de 70 asesinatos y cientos de heridos, y los más ¿no? que han sido abogados. Por, por el cruce, por el mandato de su superior, por el río que han cruzado nuestros jóvenes soldados de todos los madres, viudas, huérfanos que ha dejado, tienes que renunciar señora Dina, escúchate, sé humano no seas piedra, no seas caradura una, una vez más te digo y es por esa razón y hermanos y hermanos de Perú luchamos como ha luchado nuestro Tupac Katari, Bartolina Sisa, Tupac Amaro la Bastidas como decía, hoy moriríamos y vendrán millones y eso decía y tenemos que ser millones ahora es cuando la unidad de los pueblos originarios de todas las nacionalidades de aquí de Perú como pueblos de la ciudad y del campo los profesionales, contadores, ingenieros tenemos que unirnos en esta lucha porque no ha habido nunca así tanta masacre con una mujer que está en Legalmente aquí en Perú, por nuestros hermanos, héroes y heroínas que han sido asesinados, que han dado su vida a nuestros hermanos y hermanos. Aymara Mara, al jat, ay, monafna, wali, kiu, jilanakuya, kanaka, pampasta, ni pitatawa, hachakta, sirak, sa, wal chumagach, al jarakito, walirakust, arakitos, conate, jiwasa, kukititija, conaos, de sarawa, wali, sinti, siri, wali, monasiri, tan, jiwasanaka, latanakuya, Wayna Naka, comradita para Maestro Asiphayani, Chamamam Pesaranta Sitka, Kinyan Wali Sarta Sirita, Wali Mayo Komataraki, Takeene Sarta Asiphayani, Wali Cholka, Wali Ukamaru Sasienti Siru Komatano, Aka Kunaur Tevil, Hani Uhiwasa Said Kanyaniti, Khana Naka, Achiwasaki Paulo las niñas actitud hecha como han de salir aquí he vasanja o al gasmate martas que aquí niñas si está situada no a kunfti he vasanja kun a obras de o armearoja o armearo a la ma aruquiustanja hayo como marportanyan que hilatanat kuyakanat nayaste warwayus para que han pasado nacarua chamán de hil hilco Sumachuma, sumachuima asquichuima pero esas partido político que vas a conocer ataques hamukasante guau nacasan guau nacapataki hay hayit kawanyan hayo sante akapuna ora pampa Sansa, que uywampi a ya te es que ya no he hecho nada. Ya te han hecho nada. Ya te han hecho nada. Ya te han hecho nada. Ya te Aka país Perú acá pare pero suy pacharo aneipus ma como tina katihig hakap tayakap acá angka hamar kanak tanstihup Arun sarum ataneiptau kianakuya kanat kumanakau chatan hananakarojawi así neiptis kum acá prensa alternativa yuspagat adaptawa yuspni yuspagara país suma kuya manuela batidas yuspagara Muchas gracias Edith Calizaya. Yo no tengo más que decir frente al mensaje que ha dado Edith Calizaya, esta mujer valiente que se ha enfrentado a las manos y a las balas de esta dictadura militar dirigida por Alberto Tarola y Dina Boluarte. Ella ha hecho el mensaje de cierre de este programa. Solamente expresar mi, mis condolencias de miles de peruanos que estamos fuera de nuestra patria, a todas las mujeres que han perdido un hijo, a las mujeres que han perdido un esposo, un padre. Nuestras condolencias a la madre de Rosalino Flores Valverde, este último peruano que hace dos días ha muerto producto de las balas y perdigones de esta dictadura. Mis condolencias, no los vamos a olvidar y en ese homenaje tenemos que seguir haciendo incidencia de todo lo que ha pasado en nuestra patria, el Perú. Es el compromiso de Todo Cambia. Gracias, Edith, a ti, a tu familia, expresales nuestro agradecimiento a través tuyo, a todas las mujeres aymaras del Perú. Muchísimas gracias, compartan esta entrevista, suscríbanse al canal. Nosotros retornamos en Todo Cambia Noticias. 9 de la noche con 45 minutos en Europa tres de la tarde con 45 minutos en el Perú. Mi abrazo solidario a todo Puno, a todo el Perú. Mucha fuerza, no desmayemos hasta lograr que esta miserable asesina de Dina Boluarte deje el poder. Retornamos en Todo Cambia. Gracias, Edith. Pues suma. aquí sin cámara.